David David David. Davy. Davy. Loli. Loli Trujillo. ¿Cómo? Loli Trujillo. Lolis Trujillo. Ajá, Trujillo. Y té? Jorge Gallardo. Jorge Gallardo. En Manuel Briceño. Carlos Álvarez. Carlos Álvarez. Ajá. Rafael Araujo. Ajá. Y Linda. La señora, no, Laura, se Linda. la señora Laura. La señora Laura, Laura. No a la Germa Leigua. Ajá, no a la Germa Leigua, exactamente. Eso ¿sí es verdad. No a Así la Germa leigua. leigua. Ajá, bueno. Entonces, ellos traerán una, una, una, una noticia, no sé, que va ellos, no sé, que va a hablar él. Eh, aquí están, ¿ven? Cada quien va a hablar los muchachos. Aquí están los señores, aquí están las señores, que va a hablar primero, pues. Vale, bueno. Primero. Este, ¿verdad, bueno, dale un aplauso, pues. Dale un aplausito ahí, Bueno, Antonio, de verdad, muchísimas gracias. Tú, como siempre, nos abre la puerta de tu casa y nos invita para que le, le, le demos un mensaje a las comunidades en lo que andamos ahorita con la compañía Termina, Carlos, y los compañeros de la universidad, el movimiento con la sociedad civil. Eh, estamos aquí porque eh, nuestra razón de, de estar aquí es para llamarnos a la protesta. Antonio me estaba hablando hace, hace poco que aquí se ve un, un, una crisis con el tema de la seguridad. No, para dar un secreto, no sé si conoce los planes de seguridad que ha implementado el gobierno. No sé si lo conoce alguno. Ha implementado 26 planes de seguridad y ni siquiera uno ha funcionado. No, para mí es un secreto, nos damos cuenta de que aquí nos atraca, nos matan o, no, o matan por allá y tiran los muertos para acá, porque sí. como que si este es el patio trasero de Maracay sí. y nadie hace nada, todo ¿Qué? queda impune. Y la razón por la que estamos aquí es para que le llamemos, para que nos unifiquemos, porque no solamente el tema de la seguridad es de que te mata, sino de seguridad alimentaria. Porque tienes que hacer largas colas, horas, para conseguir una, una harina pan, o un una paquete de arroz, un azúcar. O leche que no hay. Entonces, esa es la razón por la que nosotros estamos aquí: tratar de crear unos comités de defensa de las comunidades. Que nosotros mismos salgamos, que no tenga que venir ningún dirigente para acá a luchar por nosotros, sino nosotros, porque nosotros somos los líderes de cada comunidad. Compañero Antonio, que gracias a Dios tiene a una persona como Antonio, él siempre está pendiente de ustedes luchando por la, por la, por la cuestión de la electricidad, que no hay electricidad, le está la nomenclatura, pero por poleno no, no se ha manifestado. ¿Y qué otras cosas más? El agua, el Hidrolago, que dice que nunca tiene real, el Hidrolago nunca tiene real, siempre está pelado. Pero vean, ¿cómo le van a recursos Porque siempre está pelado para las comunidades. Pero vean los carajos en tremendas camionetas, con tremendos teléfonos, pero la comunidad pasando necesidades. Entonces esa es la razón porque el movimiento estudiantil, junto con la sociedad civil, está aquí. Para que hagamos esos comités de defensa. Porque si no, si no nos defendemos nosotros mismos, ¿quién nos va a defender? Ah, espera que, que, que, que Belín venga y diga, no, se apiade de nosotros. pues espera que venga Pablo Pérez. no. Nosotros. O esperar que venga Arias Cárdenas. A que venga Arias Cárdenas. Es el que menos le interesa a las comunidades. Ni... ¿Dónde está Arias Cárdena ahorita? No lo ven por aquí, De hace rato, desde la campaña electoral no lo ven. Se perdió. Se perdió. Regaló unas que otras casitas y engañó al pueblo diciéndole que, que bueno, que le iba a dar casa a todo el mundo. Bueno, dio dos casitas para que para sembrar la esperanza y no lo viste más. No se vio más nunca por aquí. Prometió bien y Castilla y no vino más nunca. Entonces. Y nosotros, que somos los, los que estamos pasando las necesidades, porque yo vivo aquí en un barrio, vivo aquí por aquí en Panamericano, y también pasamos necesidades. Teníamos una semana sin agua, una semana sin agua ya, Uno no nos llegaba el servicio. Entonces, y disculpe la, la mala expresión. Nosotros tenemos que organizarnos, como, como buenos dirigentes que somos, como buenos vecinos, ir casa a casa y decir, hermano, hasta, hasta, hasta el chavista llegar, hermano, tú también estás pasando necesidades, igual que nosotros. Porque para todos nos toca, no te van a decir, no, ¿de qué partido soy vos? Ah, bueno, a vos no te voy a dar. No, a todos nos toca por igual los problemas de que están aconteciendo en el país. La seguridad, la alimentación, el tema económico. Que te aumenta el salario mínimo y solamente te alcanza para, yo creo que ni para los pasajes te alcanza. Porque los 40 bolívares que, que aumentaron diario, eso no te alcanza ni para los pasajes. Porque yo, yo puedo aportar que aquí hay mucho trabajo y, y tienen que trabajar para allá, para, para el centro de Maracayo. Y tienen que agarrar hasta dos, tres carros entonces se te van 30, 60 bolívares en un día de trabajo, entonces qué, qué estáis ganando nada porque ahí aparte de eso si compráis lo que, con lo, lo otro que te queda no te alcanza ni para comprar una harina porque te hay que comprar más cara, o el aceite es más caro o dígame que no es así. sí, porque si está trabajando no puede hacer la cola. Entonces, sí, si estás trabajando, no. Exacto, como ese, como ese señor. Si estás trabajando no puede hacer la cola para comprar. Entonces te llega lo más vivo y le echa la culpa a los hermanos Guayú. No, que los Guayú es que están machacando. No, no, son los más vivos. Los mismos, los mismos personajes que están en el gobierno, los, los que tienen esa, esa, esa delincuencia ahí, organizada. Porque son unos delincuentes organizados. Y entonces le echa la, la, la culpa a los hermanos Guayú. Y me lo, que lo diga Antonio que es así. Sí, así, es verdad. Que no, que los guayúes tampoco ¿Sí? son mentiras. Somos delincuentes organizados. Sí. Y la principal ¿Sí? contrabandista de eso se llama Manuel Hipocaneta. Pero es que todos somos guayaceros entonces, porque yo igualito tengo que hacer una cola para comprar harina, para comprar azúcar, para comprar leche, para comprar lo que uno necesita en su casa. Entonces yo también soy guayú, no solamente el guayú, yo también soy guayacero. Y al igual que ustedes, viven en un barrio. Yo vivo en 12 de marzo. ¿Y cómo está 12 de marzo ahorita? ¿En qué situación está 12 de marzo? O sea, las calles no sirven, está igual que Monterrey o peor. Claro, Monterrey está peor porque ustedes no tienen ni agua, ni electricidad, ni aceras, ni brocales, no tienen nada. Entonces, nosotros como, ahorita no estamos como partido político, estamos como sociedad civil y estudiante, movimiento estudiantil. Los cuales, los únicos que están en la calle son los estudiantes. Están luchando por todos nosotros, por todos los que nos quedamos en las casas. Son los que están luchando, están llevando golpes. Hay muchos detenidos, hay muchos estudiantes detenidos que están luchando por nosotros. ¿Por qué? Porque queremos una Venezuela libre. No, quene, no queremos un comunismo dentro de Venezuela. Nosotros siempre hemos sido libres y nunca... O sea, aquí está, ahorita, está metido todos los, todo los... El comunismo está metido en Venezuela. O sea, ya nosotros estamos viviendo una dictadura prácticamente o sea, porque antes encontrábamos de todo en los mercados en los supermercados, íbamos a los supermercados y encontrábamos harina la que nos quisiéramos llevar leche la que nos quisiéramos llevar, azúcar igualito, el arroz igualito y ahora no conseguimos nada, ni el pollo ni la no, no, no, no, no, carne, nada lo único que se consigue son delincuentes que se, eso sí va creciendo, lo único que produce Venezuela es delincuentes y el gobierno ha sido cómplice de eso porque no hace nada y eso es por una cosa, por la ignorancia. La ignorancia Porque que no, tenemos no, nosotros mismos los venezolanos. No nos, hemos, no nos damos cuenta de una cosa, ¿cuántos niños acá no están estudiando? La educación es muy importante, un ser sin estudios es un ser incompleto. A mi parecer y al, al parecer de todos, es que sus niños estudien, ¿verdad? Que tengan una educación digna, no como la que quieren aplicarle ahora. Si hoy en día sale una niña embarazada de 13, 14 años, ¿qué creen ustedes que va a resolver ahora la, lo de la 052? Ya va a traer todo lo, o sea, va a ser peor. Tenemos que enfrascarnos en algo, nuestros niños. Tenemos que luchar por ellos. Nosotros estamos luchando tanto por ellos como por nosotros. No podemos conformarnos con lo, que nos, con lo poco, la miseria que nos da el gobierno, porque aparte que nos da miseria nos, nos da escasez. La GNB nos golpea, golpea a su propio, a su propio, a la propia ciudad, al, al propio ciudadano. Y eso no está permitido. O sea, qué clase de venezolanos somos entonces nos vamos a golpear entre nosotros mismos cuando ellos son los que deberían de defendernos a nosotros de ese comunista o sea, vamos a, vamos a hacer frente a la realidad o sea, vamos a salir a la calle este, a, hagan una marcha salgamos a una marcha, una caravana pero vamos a hacernos sentir y vamos a, a sacar los problemas que tenemos en el barrio vamos a hacerlo florecer vamos a decirle, bueno, mira, yo por allá no tengo cloaca no tengo luz, no tengo nada, nada y por eso voy a salir a la calle, no solamente porque tampoco tengo harina, tam porque hoy en día se están yendo a hacer colas y tienen que irse con armas blancas. ¿Por qué se van con armas blancas? Porque no saben qué problema se va, se va a prender en el momento y se tienen que defender, ¿cierto? Y no queremos eso. Sí. O sea, poco a poco nos vamos a ir matando entre nosotros mismos. Mm -hmm. Nosotros quisiéramos Pero, que, que, que, que esta reunión se, se fue a, fuera más que todo un conversatorio, porque la idea es que escucharlo a usted, no venir nosotros a hablarlo a ustedes porque ustedes son los que padecen los problemas y sería bueno escucharlo tipo conversatorio el compañero, está expresando, ¿Cómo es? ¿cuál es su nombre? El señor Alberto, está expresando bueno, compañero, decía algo sobre el tema del 058, ¿quién de ustedes conoce la consulta del 058 aquí? Lo, lo, lo, lo, por lo menos las madres que, que están en los colegios públicos ¿se han dicho algo sobre la consulta del 058? Simona. me imagino que no, ¿verdad? Pero de este lado, no hay esa información este lado, aquí nosotros nosotros este veníamos peleando porque pretende ideologizar nuestros niños en la escuela y bueno que más que la señora Laura que conoce el tema del tema 058, pero que eso va más adelante vamos a preguntarle déjame me permites un para preguntarle echarle la en con unos paisanos pues sabes qué número es 058? cincuenta y ocho qué entiendes está en cero cincuenta y ocho tú lo estás ya internet Ajá. Ustedes hablan de los cazan, güey, los cazan, ¿qué es lo que está rechazan a Jócalinca. ¿A Jócalinca, no? ¿A Simón? Uro, ¿cuál es este GDO? ¿Ves? Porque el, el hijo me está estudiando, ¿no? ¿eh? Ahí están los libros, ahí están los libros, no sé si Simón los tiene, ¿ves? Pero, tú vas a rechazar a Jócalinca, ¿ves? Pero, güey, es que tú subaste a otras latas que hay en Hahuasca, ¿no? Y pero Entonces vamos a ver, 058 busquen ustedes por Internet. No, yo voy a decir una y otra vez. El que está malo, el que está malo, el que está malo. Internet, el que está malo. Y red, ¿no Tía, que está malo, ve. Mire, tú dirías más que el llávar y ese para qué 058. Ayer, por el antier, ¿cierto? Simona, Yo ahí están los libro, Ahí ya tengo los libros. ¿Ustedes busquen los libro de Simona? Ajá. Va a mostrarle a ustedes dice, no, Antonio porque quiere hablar eso mi tío Antonio, ¿no? Antonio ¿por qué no se me escuadre, Antonio, no, no, no, no, no, no, no, no. Vamos a respetar a nuestros hijos. Vamos a educar. Que sea educado de verdad, no, es, no tenemos que enseñar ni armamento que matan fulanitos Yo soy uno de delincuente, mi abuelo hizo abuelo mía Nazare en Monterrey, en Nazaret, Guajira, Colombia, ¿ves? Y en mi familia son delincuentes, también Maicá, Manaure, Guriba, Riguacha, donde tengo mi familia, así como estoy Y ¿vale? Fíjese, yo no lo voy a dar en pisame el huello, decirle a Oscar porque yo me pise. Uh -uh, negativo ahí. Yo tengo que poner uno. Dale esto, esto, educación que educan, estudian. que No hay ese que con la mamá. No, mátalo fulano están. la No, no, no, no, no, tengo miedo, mátalo, no, uh -uh, negativo, yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo tengo no, no, no, Yo tengo que, los hijos míos, que estudian, que lleguen si quieren maestros, si quieren sí, maestras, si quieren este, un abogado, o si quieren uh, médico, sí. médica, médico sí. o medicina y sí. van sí. medicina, ¿ves? ahí está ¿ves? Eso está como ellos ahí dicen está. que nosotros los estudiantes estamos armados. Ajá, ahí pues, están. Y esto es lo que ellos tienen que los niños Yo rechacé ayer y este ayer, ayer, ayer, en la colegio de ON. Ahí, Gedeon. Y acá Ajá. pueden. Yo le dije hijo mío que. Si no le estudia a este Oscar, si no le estudia, si tu padre no le gusta esto, bueno, usted quedará sin. No importa, tiene su papá. ¿Quiénes son ellos para que le voy a dar ejemplo a mis señor, hijos verdad, para matar a la gente. Si no, lo no, señor. Y el otro que dice el deseo, de ¿Mm? eh, que correcto, ese es otro, otro también. Ahí está, ahí está, ahí está, tío, todo eso está ahí. Ahí está. que Simón Bolívar ¿Mm? fue por una cubana. No, no, no, no, no, no. No, Entonces, bueno. Bueno, y este, ¿qué fue la que te va a poner? Ah, no no que estamos que no lo quiero mis hijos le digo mandado matar gente que entonces que dice que yo no lo quiero mis hijos no no, no, no, no. Ahí está un muchito ahí. No Él habla física. perfectamente español. Si pregunta un chito para que viene. Aquí está, ¿ve? eso que está ahí. ¿Ves? ¿No ves? Ajá. entonces lo ¿no está enseñando. No. Le dijeron, no le va a decir nada, señora Simón. No le va a decir nada a señor Antonio, ¿ves? Porque esto hagan y estos tareas. Si no, no, si no te hace esto, lo va a poner usted cero. Le dijeron esto, un chistantiero. Oscar, ¿ves? Ahí en la colegio de... Le están dando eso donde está eso. Aquí. ¿Sabes qué da, tiene que tener mi arma, matar a gente, a gente flecha. Bueno, soy guajiro, pues. Ah, sí, soy guajiro, de que... voy Bueno, no tenga miedo a la gente que anda alma, me con armas, mejor de que una flecha. ¿Qué va a realizar? Vale. Entonces, ¿qué dice que uno lo quiere a dijo: y otro sí a echar pelear con ustedes? Con lo mismo en contra de nosotros mismos, ser humano y bueno y poder mal. Bueno, Ajá, porque claro. yo les voy a decir una cosa. ¿verdad? Bueno, un dale, que tengo. Cuando a usted le hace falta, como decir, un poquito de azúcar, ¿a quién le piden? Al vecino, ¿verdad? Sí, no al vecino. Nosotros no nos podemos pelear entre sí. Y nosotros no le preguntamos, mira, tú eres de la derecha o eres de la izquierda. No, simplemente le decimos, mira, me puedes regalar un poquito de azúcar porque no tengo. Antes no te daban en un, un, un, un pocillo, no te, hasta te daban un kilo. Lo que ahora no se puede hacer. Ahora te niegan de darte algo porque no tienen, porque no se consigue. ¿A ustedes el malandro a la hora en que no le pregunto si, si es chavita o si el de la policía. Entonces, a ellos, ellos no les importa eso. A ellos lo que les interesa es ir a teléfono por ejemplo. Permiso, disculpen, disculpen. Yo quiero preguntarles algo a, a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa a ustedes? Por ejemplo, a usted, señora, ¿qué es lo que más le preocupa a usted de lo que está viviendo ahora? ¿Usted qué es lo que más le preocupa en estos momentos a usted de su familia, de su entorno? la cola. Ok, disculpe, ¿a usted qué le preocupa en estos momentos? Bueno, cuando yo llegué aquí, lo, cuando yo llegué aquí, lo que me gustó y pensé fue en el porvenir de mi hija. Y ahora con todo esto yo veo que no, que mi hija no va a tener un, un mejor futuro ni nada. ¿Pero por qué? ¿Qué, qué, es, lo ¿Por que usted... qué? ¿Qué es lo que usted...? Porque le... estoy viendo violencia, estoy viendo escasez y siento que eso no va a cambiar. Nunca. Ah, okay. A ver, usted señora, ¿qué es lo que más le preocupa? De lo que está viviendo. De la situación que estamos viviendo. ¿Pero qué es la... lo que más le preocupa? La seguridad, el alimento. ¿Qué es lo que más le preocupa? La seguridad y los alimentos. Eso es lo que nos preocupa a todos. Ok. Disculpe. Usted, señora, ¿qué es lo que más le preocupa? Ah, me preocupa de todo. La comida. ¿La comida? Ah, claro. ¿Y la seguridad? La seguridad, porque en verdad hay muchos malandros. como dicen. ¿Y las escuelas? Las escuelas, ¿no? Ok. Escuela, no. okay. Escuela, no. okay. Ay, no, no. no sé si se. se es noticias, pero el gobierno nacional ha gastado millones en armamento militar, millones en, en los cuerpos de seguridad, que son los cuerpos represivos del Estado, en bombas lacrimógenas, en perdigones. Pero no vemos que en el plan de la patria ese que va terminando, que no funcionó, gastaron ni un bolívar para decirle, bueno, yo voy a dotar la, este, la, la policía para que nos metamos en las comunidades y combatamos la delincuencia. Ni siquiera hemos escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la delincuencia está del lado de ellos y no le conviene meterlo en las cárceles, sino les conviene a ellos meter a los estudiantes de la cárcel. Puede ser posible que hayan 3.000 estudiantes detenidos. ¿Y cuántos delincuentes hay sueltos? Bainero. <ríe> un vainero. Un vainero. Sí. y no hacen nada por eso ah, pero como los estudiantes están protestándole al gobierno eso sí, hay que meterlo y darle pla, y darle planazo entonces una de las cosas que pasa en el tema de, de, de la educación ¿cuántas escuelas cuántas escuelas hay aquí? Que, que dice que se jata y lleno, no, que nosotros somos el, el gobierno que más le hemos hecho a la comunidad indígena qué tal pero si que una escuelita hay para que para que haya la cultura. No hay, no hay, no hay. No hay No hay, no hay. Yo soy guayuque caminante, pero camino por toda la guajira. No hay, no hay. Que digan, de verdad, ni Paraguaypó, ni aquí Cuatro Bocas, ni Mara, pues, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay nada de eso. De verdad, ni aquí. maracay hay mucho menos, porque aquí tampoco. Eso quiere decir que no le interesa. Nosotros no le interesamos al gobierno. Es acta decir que, que bueno, que es del pueblo, pero bueno, pero aquí no se le va la luz. Allá en Miraflor no se va la luz, no. ni el agua, no. ni los atracas, sino que padecemos la necesidad. Somos nosotros hace dos juega, semanas. A hay a, a allá Maduro con teléfono, con un, un reloj que vale no, 100 millones. Si no es que más, entonces mientras que la comunidad pasa hambre, mientras que las comunidades la invade la delincuencia, mientras que las comunidades. No hay una educación de calidad y la educación que quiere implementar la quiere ideologizar y, es, y en fin, una cantidad de problemas que hay en las comunidades y el gobierno y sus ministros llenándose los bolsillos, enviando los dólares para allá para, para las cuentas en el exterior, para Suiza y el pobre pasando necesidades, necesidades. Entonces, esa es una de las cosas por las que nosotros estamos aquí, porque a nosotros nos preocupa que el futuro del país, que están en esos niños que que están corriendo por ahí, ese es el futuro del país se ha, se, ha ido, se ha ido disminuyendo, que nosotros vemos así y no vemos oportunidad de crecimiento con este gobierno entonces los invitamos a que se unan con nosotros, a que se unan con la sociedad civil, a que se unan con los estudiantes a que se unan con los viejitos con las mujeres, a hacer un frente a los problemas que están pasando en el país porque unidos somos más divididos somos menos nos unifiquemos y salgamos a luchar por nuestro problema. No por un una interés personal, sino por el problema colectivo. Porque tenemos que luchar por el colectivo. No por el problema de. No, mira, mi vecino, no. Por el problema de todo. De todo. Lo invitamos a eso. Es una compañera Laura que le quiere decir algo. Yo le quería decir una, una cosa, que es más o menos un resumen de todo lo que han dicho aquí mis compañeros, ¿no? Tocando el punto, por ejemplo, de Nazaret, ¿okay? el gobierno dice, y así es. Que lo que, que lo que dice el gobierno, que el Guajiro es bachaqueo. Pero Nazaret queda cuatro horas de Maracaibo, más o más, menos, ¿no? Más, más, más. O más, ¿ok? Este tienen y no pueden ir dos en horas. un bus cualquiera, 24, tienen 24, que utilizar 24 horas. un carrito, ¿verdad? Un carro que sea un machito, una cosa resistente, porque el tráfico está muy difícil. Entonces, ¿cómo le llega la comida a Nazaret? Si en Nazaret no hay un mercal, ¿cómo no, no, le llega? No, no, no. Entonces, ¿qué tiene que hacer el guajiro? Tiene que hacer la cola, ¿verdad? Que lo marquen como una vaca. O sea, que el mismo gobierno te está humillando, te está maltratando, te está dejando.